El número CUPS. Código universal del punto de suministro. ¿Qué es? Es un código único que identifica un punto de suministro de energía. Está formado por dos letras iniciales que indican el código del país. En España es ES, seguido de 20 caracteres para el suministro de luz. ¿Dónde encontraré el número CUPS? Lo puedes encontrar en cualquiera de tus facturas de la luz. ¿Para qué sirve? Lo necesitarás para modificar cualquier información. Dar de alta un suministro de luz. Hacer un cambio de comercializadora energética. Realizar un cambio de titular. Solicitar un cambio de potencia o tarifa.